tanti ini yaña yo tainga yichi Jesús no na nishikashira, yu yumi ni tiberias. na nitiverias si kiwi no na nakutan, sabana Jesús yumi ni yo dona na yo kuta Simón Pedro shinta Tomás Tasakuna Nina Taquati, shinta Natanael, takuta kuta Estado Galilea, Xinghu Visayata Cebedeo, Xingahu obita, Takuta Nishika, Xinta Jesús, Tanika, Ta tan Simón Pedro, Xina, Kachira, Sa, Kohitabe y cachira, tan Nika, anashira, con Kohundishin, un, Kachina. Ta Dana Tombarco, barco, takuana, No takuimini, Mini, ta Niño, Ndukuna tabana Tia kashinyono Tanda nyiri Nikuchinyona tabana Tasha kwaan Isha ati visitaan Tasa nyindichita Jesús, Yu utakui mini Tanda nishikashin yo Nakonina Dita Jesús kura Tanda shikaka No nyindichita Jesus Nika arashina Nanyani yo Akomindo tiaka kushuyo Kachirashina, Tanda kuina Oon, Danyi Tiaka ni Kuchindi Tawandi, Tata Kachina. Tasa Anika ta Jesús. china Kachira. Sakana ni Nindo Nyono Inita Kui sin Kwa atombarco, Tasa tabando tiaka, Kachirashina. Takena sa La Taku Anitiaka Chutu y Niño no. Taumbasa Nikundeena Tabananjo no. Chiku Anitiaka y Niña. Tañita Nishika Shinta Jesús. Takuta Kibini inita Ni Ni Jesús Shinira. Ni Shinta Pedro Kachira. Ni Ta No Yokura Kachira. ta simón Pedro Nyajo. Tazakama Nakundishira Tikotora. Nakuna Tabara, Shaya Nakisa Chinora, Tasakana Shimira, No Takui, Nakama Ta Tashara, No Nindichi, Ta Jesús, Ta Ingan Nibi, Naño Inniton Barco, Sita Naño No, No Chutu Tiaca, Takuana, Shinton Barco, sa Ta Pedro, Saji Yati Ju, Takui Yo, Shindichi Tom Barco, Nashika dichi No ni ciento metros, Takisha na shinto Barco, Yujo Takui, Ta Noona, Tom Barco, Yo, Ta sinina Niño shishi No cano Ni Tiaka, Yatari, Ta Shinina, Sitaba, Ta Ta Jesús, Shina, Kachirasa Sa, Ta Shindo, Lo Tiaka, Tisa tabando Shin No, Yo, Tata Simón Pedro, da tu cura, barco, da noño no, no ño o tiaca, nacitar da no yo o ta, ta ni no, ño o usu, no, ni nyono, ta, veeni, ta ni Siento, o visico usu no no, baracuanitiaca ño ta beni, taumbasa ni tanda no yo Ta ta Jesús Nikara Kashira Shina Nando Na Kushuyo Kashira Tanda Nina Nishikashira Nindaka Tonara Yukura Chisha Nakonina Ta Jesús Ta Taka No No Kura Tasa Ta Jesús Tira Sitaba Ta Tashira ta, ta, Loña Da ni Nishikashira Tasa Ta Vira Tiaka ta tahsira lori da ani da kibinataku ta Jesús tanda viti nyayo yo guji uni, nya kishara nona ni shika shira ka an sya uni ichi ta jesús, ni pedro tandi isina ta Jesús ninda ndakata ora ta Simón pedro kachirasa Yota Simón Saya Jonas Ant Kibika Innoshinoyi si, Noña Kibi Innoshinoyi Kachira Tan da Quinta Simón Pedro Kachira Sa un Ta Ta Ta Ta Shinyon no, si, di kibi ini si, si, ta, ta Ta kui, Ta Jesús. Si, ta Ta Ta Ta Ta Nya siniño, nya kishantin tikachivali sanei. Kachira, sin Simón, Pedro. Tatukuyichi, da Jesús, nindakatoñara, kachiraza. Yo, da Simón, saya Tajonas, Jonás. Anki vi nu shinuyi. Kachira, tatukunda quinta Pedro, nikara kachiraza. O un tata, tata kano noikun. Siñon diki vi ni Kachira Ta ta Jesus nta Vivi kundaun Tinti kachisanei. Kachira Ta nyagi Ta Jesús Ninda Katora, Ta Simón Pedro Kachira sa. Yo ta Simón Sayata ya ta honas Antki vi Kachira Ta ta Pedro Kuchuchuni Nira. Ti un ni Ta Jesús ni nyara, Kachira. Andi shakibi niu sinuji. Ta sa. Da kuira ni ta Jesús. Kachira sa. Ta ta. Ta takano no Yo kuta, ta. Ta sinin yo ini ni vi. Ta sinu. Ni andi shakibi ini shinio yo. Kachira. Ta tuku ni ta Jesús. Shira. Ta Nya vaa, nyan sininyo kishan tinti kachis Kachira. Tani ni kakakarashin Pedro, kachira sa. ni da kain siun un, ta kibishikun talo o. Ta da tikoto shikon nimio shintishun. Ta ni kibasa shantachinyo, da mikon kong un, shishan un. Ta kibikun ta ta shikwani, ta ingan nibi, una chiño nun, shaña nandica un da un, tan ibi yo, sacondi to, ta con china yo, nom basa con cachita Jesús, Shinta Pedro, ta yo, ta Jesús, sanañara da saco, kiwi, ta Pedro, ta kibira yo rayo, chino si cora, Dios tuku nikata Jesús, sinta Pedro, Kachira sa. Na, naa, kundi kung satei, Kachira. Tongyo, ka, sata, Juan, ta, tanita, tutuyo. Ta, ta, Pedro, di kokora, nakotora, satara. Ta, Shinira, din ta, di taku, inga tanishika, Shinta Jesús. Ta, ta, ki, inita Jesús. Si ni ku tata yo kuta tasakan lo ni ya si no ni ra mi ta jesus, tanin katora ta jesus, kachira. Yukuta ta, tasikoku inayo, no nibi, kachira, si ta jesus. Tata Pedro, si tayo Bashira, basira, tanin ta Jesús kachira sa, tata, takano noi. i, kunto akunto o kachira. Tanda cuenta Jesús. Taconi, nyakutakura, da kibindiku y nojibi yo. Yukiandon, di niun yo. Tayo, si niño kundikunji. Kachira shinta pedro. Nyakakia, nishitani no ton, shata yo, kibira, Chisa, daton shintan, ingana nishikashinta Jesús. Tata Jesús, un basanikara. Nyaungi bita yo, Sajini kara, ta koni, nyakutakuta yo, da kibintiko inojivi yo, da yuki andong, un dinu. ta yo, cachita Jesús, ta ji kuta yo, ta ta nishika Jesús, ta nda queen, sha an Yo, ta ji kuta, ta ton yo, ta shini yo, dinyan da queen, sha, kunyan yo kuwa ni inga chinyo, kisandibita Jesus, nyojibi yoyo. Taong Tamba ni tay, di inya kisandibira. Sa cita na di inya yo ni ku. Niya, kwa ta kwaani o, ni tutu. Ta sini, di basa kun nani nyojibi yoyo, nyakutu tutu yoyo. Sa nakonya.